Vamos a escuchar al abogado querellante de la familia Fernando Baez Sosa eh, en la finalización de estas jornadas de testimonios, a las que calificó como positivas eh, y que inclusive lo que dijeron los imputados no los benefició en absoluto. Un balance positivísimo. El logro de la fiscalía realmente sacando una confesión directamente de parte de, de Sinali que se puso en el lugar del hecho a, a, a centímetros de Fernando y reconociendo que estuvo... Él lo llama pelea, obviamente, no, no fue ninguna pelea. Este, obviamente que no. Obviamente. Así que me parece fue un gran logro. Eh, obedece obviamente a la gran inteligencia de, del doctor Juan Ávila. Eh, ha hecho una preparación fantástica de, eh, de esta causa y, y de lo que simbolizó esta audiencia de debate sí que estamos muy contentos, yo personalmente estoy muy contento, me hubiese encantado a mí sacarle esos datos este, a, este, Delincuente. a Ahora, doctor, este a este muchacho ese, ese ADN que descubren justamente que él eh, aduce como que puede haber sido en el contacto adentro, en el no, boliche el contacto ¿no? lo tiene, o sea, se lo ve en las imágenes donde cuando el fiscal bien le muestra y se ubica a menos de me parece, no sé, 20, 30 ah. centímetros no, o sea, en, precisamente en la escena del crimen, en el lugar del crimen en lugar de la matanza, repito y reitero, ocho personas que le pegan a una son unos cobardes, son unos cobardes. Sin no, Ali sos un cobarde, yo lo único que hice fue una descripción de lo que hiciste. ¿Eh? Yo no, no, no, no te califiqué a vos, hice una descripción de lo que se ve los, en los videos. En los peritos vinieron como Favaloro y se fueron como opinión, no sé cómo se fueron. Así que. O sea, dicen Realmente, que, son, que son mentirosos? Es, eh? ¿Eh? Se, fueron, se fueron aturdidos. No sé si ustedes lo, lo pudieron sí. constatar, lo pudieron ver, así que eh, llegó un momento que ya no sabían, este, me parece, qué, qué cosa responder. Eh, sí, hablamos de unas cuestiones, sobre todo cuando se fue eh, Fenoglio, no, que fue tal vez el, el más aturdido, sino Felicia. exactamente de, de unos temas éticos que tenemos que conversar de acá en el futuro, de, de miras y de cara al futuro.